Mis padres tienen una tienda de ropa, así que pues estudié un grado de comercio para seguir con el negocio familiar. Sin embargo, tras algunos años trabajando y con otro grado de madurez, decidí que quería luchar por mis sueños y crear mi propia empresa, una agencia de viaje. Pero claro, quería hacerlo bien y para eso tenía que formarme y tenía que, bueno, pues que sacarme un título oficial en agencia de viaje. Pero claro, con el horario de tienda de mañana y tarde, pues me era imposible asistir a clase Así que busqué un centro online y me decidí por cesura online. Eran los que me inspiraban más confianza. Y la verdad es que hacerte de lleno. Ah, antes de que acabe el año, mi agencia de viajes verá la luz.